Hola gente, buenos días, buenas tardes, eh, buenas noches, eh, según a donde estén o a la hora que vayan a ver este video en diferido, bienvenidos una vez más al canal Amada Umbanda. Mi nombre es Edgar Rivero desde Montevideo, Uruguay, y hoy eh, trataré en, en esta ocasión un video, un tema, perdón, eh, muy controversial en el ámbito, ¿no? Eh, y daré mi opinión aclarando que no es la verdad absoluta bien es mi verdad y yo me manejo bajo esa ley y esa eh, esa doctrina bien eh, no por eso estoy llamando de otros eh, de la gente de estafadora este, recaudadores de recaudadores de fondo yo voy a dar mi opinión nada más bien no estoy atacando a nadie en especial nadie no se lo tomen a personal bien voy a dar mi opinión de lo que yo creo lo que son los trabajos de endulzamiento o amarración bien eh, que en cierto en ciertas circunstancias de la vida eh, estos trabajos se puede decir que son efectivos al 100% bien empezando con eh, dependiendo eh, los motivos que sean eh, los impulsores de eh, llevar a cabo estos trabajos ¿no? ahora veamos cuando se trata de una pareja que fue separado me, separada perdón, mediante trabajos de magia negra, bien, Se, tanto puede ser por un tercero ¿no? que esté interesado en una de las dos partes ¿no? involucradas, es decir, el hombre o la mujer, bien, que tengan este, tal vez algún amante eh, o alguien que los quiere pero no los puede tener porque no es eh, recíproco, bien. Eh, entre ambos eh, ese sentimiento entonces eso genera eh, en una de las partes eh, motivos para eh, accionar de esa manera ¿no? eh, buscar eh, el trabajo eh, espiritual de ciertas personas ¿no? que se hacen llamar pais ¿no? o mais y eh, hacen trabajos de magia negra para separar gente, para desgraciarles la vida, para que eh, su vida sea un calvario, ¿no? Tanto material como espiritual, bien. Eh, entonces, eh, esta gente, eh, mediante los trabajos de estos, entre comillas, religiosos, bien, eh, procuran ese, ese tipo de... Eh, hacen mal, hacen como una herramienta eso, estos tipos de trabajo ¿no? eh, muchas veces ha, incluso eh, no buscan la, eh, una guía tan fácil como es eh, las redes sociales como lo es youtube ¿no? que está lleno de videos de canales que enseñan a hacer endulzamientos que enseñan a hacer amarres, trabajos para eh, mantener a una persona a su lado Bien, ahora, eh, ¿son funcional, son efectivos estos trabajos al 100%? Bien, cuando la pareja, como ya dije eh, hace un momento, son un hombre y una mujer que fueron separados mediante estos trabajos y había sentimientos de verdad, un trabajo para que se vuelvan a a estar juntos, sí, es efectivo y, y es, eh, se podría decir, eh, eficaz, bien, eh, sin consecuencias, ¿por qué?, porque uno vuelve a su cauce, ¿no? eh, a la normalidad, el cauce del río que fluía correctamente, pero que claro, bajo las circunstancias eh, de los trabajos de magia negra, el río, eh, como quien dice, difurcó su cauce. Eh, entonces, mediante trabajos de magia blanca, se puede volver a que el río vuelva a encauzarse. Pero veamos, eh, ¿qué, ¿qué opinión tendría yo sobre los trabajos de endulzamientos o aprisionar una persona a tu lado, siendo que esta persona no tienes los mismos sentimientos hacia ti que tú hacia ella. Bueno, estos trabajos, tanto sea endulzamientos o amarres, bien, eh, tienen una efectividad muy corta, es de corto plazo, pero a largo plazo conlleva, se podría decir, eh, consecuencias muy malas y principalmente para las partes que ungió para llevar a cabo estos, estos trabajos. ¿no? Y aunque no quieran admitir mucho, tanto el que mandó hacer el trabajo como el que lo hizo bien, tiene, tiene su preponderancia bien, en el karma. Todo lo que uno siembra, uno cosecha en la vida. Bien, y los pais de Umbanda, los pais o mais de Umbanda, bien, o de la fe que profesan, no están exhortos de, de este karma, de, este, de esta devolución que te hace la vida según tus actos. Eso es irremediable. Pueden que digan, no, yo tengo un trabajo para que me, para librarme de, de, del karma, que para lo para que la vida nos me cobre mentira ¿Tá? esa gente tarde o temprano va a caer porque como dice el dicho lo que acá se hace, acá se paga bien y a veces uno se, eh, se dice ¿por qué me está pasando esto? ¿por qué esto? ¿por qué lo otro? bien, hay que analizarse, mirarse al espejo y mirar qué es lo que uno hace mal no bien, ahora ¿por qué? Eh, estos trabajos, tanto para separar parejas o como para re, o retener a una persona a tu lado, siendo que esta persona no te quiere, son, pueden ser perjudicial, porque tú, tanto el que manda como el que hace el trabajo, estás interfiriendo en la libertad de esa persona. En ese tal libre albedrío que tenemos los seres humanos. Estás interfiriendo en ese camino que la persona tendría que dar en su, vi en su vida libre y espontáneamente. Bien, entonces eh, estás perjudicando a la persona. Y aunque no quieras, te estás perjudicando a ti mismo. ¿Por qué? Porque esos trabajos no duran más allá de seis meses. Pongamos que un año que tampoco es tanto. Cada tanto vas a estar que eh, tener que renovar esos trabajos, ¿bien? Y esos trabajos cada vez van a tener menos efectividad. ¿Por qué? Te paso a explicar. Eh, el ser humano tiene una esencia que se llama espíritu, ¿bien? Y ese espíritu, tarde o temprano, va a empezar a reaccionar ante esos trabajos, esas energías que se mueven no, con el fin de hacer estos trabajos. Porque, a ver, se están moviendo energías. Por eso no es recomendable hacer una simpatía o un trabajo de amarre por sí solo. No es recomendable para nada, ¿bien? Porque tiene que ser alguien que por lo menos sepa lo que hacer. Que dicho sea de paso... Alguien que se presta para hacer un amarre este, con alguien que no, no siente nada hacia o sea, esa persona, no sabe lo que hace. Bien, eh, es el espíritu, la esencia de la persona, empieza a percibir que ando est algo está mal, que las energías que se, que se mueven alrededor de esa persona no son naturales, son anti... Contra natura, podría decirse, ¿no? Entonces, eh, el espíritu empieza a defenderse, ¿bien? Y eso se va a ir reflejando en los actos de la persona. La persona cada vez va a empezar a tener más repudio hacia ti. Aunque más trabajo le hagas para que estén juntos, tal vez esa persona no pueda eh, eh, separarte de ti, ¿bien? Tal vez esa persona... No tenga la voluntad para decir, no basta, hasta acá ya no te quiero más, me voy. No tenga tal vez la voluntad. Pero el comportamiento de la persona va a ser de rechazo, de, de reflejado en peleas, gritos. Eh, y yo creo que, a ver, tenés a la persona que amás o querés en, eh, en tu vida, pero con una vida desgraciada. ¿Bien? ¿Por qué? Porque... Eh, no, no, no vale de nada si, si tú amas a esa persona... ...pero esa persona te demuestra odio. Bien. Te, se refleja en ella eh, rechazo. Bien. No vale la pena. Bien. A todos tarde o temprano nos va a llegar esa media naranja. Tarde o temprano eh, Cupido le va a acertar la flecha a alguien que realmente merecemos, bien, pero no obligar a una persona a estar junto a nosotros. ¿Por qué? Porque eso tarde o temprano, como ya dije, genera un karma, bien. Y en esta vida todo lo que hacemos malo, todo lo terminamos pagando, bien. Si no es en esta vida, es en la próxima. Y muchos muchos dirán ¿qué me importa a mí la próxima vida, bien. Pero eh, creo que eh, el mundo mat eh, material sería el mundo de, los se de, de nuestro mundo de los seres vivos, bien, o, o podría decirse menos evolucionados, eh, sería un mundo mucho mejor si pensáramos en, en las consecuencias de nuestros actos. ¿no? Eh, obviamente, hoy en día eh, la creencia espiritual está muy perdida bien Las personas eh, no, no tienen en cuenta eh, la espiritualidad, el contacto con la naturaleza, con los seres vivos, hasta los más simples. Se podría decir con las plantas, con los animales, bien con insectos que son seres vivos y emiten una vibración, una energía. bien eh, El ser humano está muy contaminado por... La tecnología está contaminado por, por lo que es lo material, ¿no? las posesiones materiales. Entonces esto lo aleja eh, del creador, ¿no? de la espiritualidad. bien Que ojo, la espiritualidad no tiene nada que ver con religión. bien eh, La espiritualidad es la conciencia de uno mismo, la conciencia que uno, lo que uno percibe en su en su ámbito en su alrededor bien ser consciente de lo que se mueve en este mundo real bien o supuestamente real más adelante eh, tal vez les comente qué percepción tenga yo, tengo yo de este mundo eh, pero más adelante porque es un, sería una conversación o sería una declaración que está alejado de lo que es la religión umbanda o otras fe, ¿no? Y bueno, este fue mi aporte al video de hoy, espero que les haya gustado. Si fue así, eh, denle su like o me gusta, mejor dicho, suscríbanse, bien, y compartan si les parece que esta información eh, debería llegarle a más gente no muy bien este le dejo un saludo y un abrazo bien grande a todos espero que tengan un lindo fin de semana y que espero que hayan mejor dicho tenido un lindo fin de semana porque este video va a salir hoy lunes y bueno y que tengan un lindo comienzo de semana bien eh, los dejo, un abrazo para todos y nos estamos viendo aquí en el canal Amadon Banda. Chao, chao.